Ah. Bueno Estábamos diciendo antes que no se grabó el video <risa> Que esta cuestión era es una cosa roja Y es como una cuestión de niño. Sí, y muy parecido a este Muy parecido Pero no se ve así de rojo Y picante Era muy oh. picante y muy raro Aunque ese es rico Claro, ese es rico El que me como yo es pésimo y yes. ¿Cómo? Oh, ¿Cómo se llama este dulce? ¿Mantecol? Sí. Yo quiero Mateo. A ver Está bueno mm. Mate con. Esto sí es Había verde Que era coconut algo Ya A ver graba Porque ya que Comimos el rojo Que fue una muy mala experiencia Era como Condimentos Picantes Con dulce No sé qué hacía en La parte de los dulces La verdad Espera no las leyes no sé Espera dónde. las leyes Lo único que te puedo decir a ver, este de nuevo, otra de Parece. las barritas, otro sabor. Mmm, muy rico sabor a coco. ¿A coco? Con mantecol de coco. Mm. Muy bueno. Mm. Así que esos son los dulces. Recuerde, todo lo que es rojo no es que sea frutilla, es que es probablemente <risa> picante. Mm. Ya, nada más. No me. <laughs> ah, todo ya. Ah. Oh. bueno.